del Ministerio de la Mujer y su representante y el caso que está... Irvania en el... se llama Irvania <coughs> o Irvania. a propósito del acontecimiento que sucedió en estos días de la muerte de la niña de tres años y las declaraciones que ella diera en relación a la madre de esta. Tenemos ahí la imagen, quiero citar eh, lo que sí, ella decía bien. para entonces, en base a esto, hacer algún tipo de comentario. Mire, o sea, ella dice, ministra, dice... O sea, ya no sí,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 al caso de, de la niña del caso de Santiago Ajá. Eh, mire, pues, yo opino que aquí hay que a la ley a castigar la irresponsabilidad de, de madre y padre en algunas ocasiones sí, sí, sí. yo vivo aquí en los jueves y me he topado con niñas donde han atracado gente en este callejón que divide con el águila y nosotros a las nueve y media y casi las diez de la noche mandando niñas mandando esas son irresponsabilidades de los padres y las madres. Claro. Si, es, si esa madre no manda a esa niña ahí a esa hora, esto no ha sucedido. Debe haber un, un artículo que condene la irresponsabilidad y le metan caja a padres y madres irresponsables, como es el caso de la Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a ti. Y lo hay. La ley, 30, la ley 136 lo tiene. El sistema de protección de NNA lo tiene. Lo que pasa es que no hay consecuencia en este país para nada.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 Hay otras condiciones muy, eh, que tienen que ver, que no es necesariamente la edad en la pareja. ¿no? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo sí. Ustedes? Muy sí, bien. bien. ¿Qué, ¿Qué nos habla? Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Este, yo quiero decirle que el problema está pasando por la irresponsabilidad de los padres. Porque yo tengo siete hijos y los 10 en aquellos tiempos del 76, del 60. Y mis hijos a las 10 de la noche no estaban en la calle. Oh, pero claro. Y yo salía a ver qué estaban haciendo. Pero hoy en día, las madres, por estar con los, los celulares, veando, no ponen atención, se los dejan porque están por ahí. Por estar con los celulares, viendo videos en YouTube. Y, sí, sí, muchas gracias, Y viendo el, gracia, el, Mamo, el, el maldito Facebook. Como le... Vamos a poner, ya cerramos el comentario, vamos a poner este video que no, no podemos. No eh, es verdad eso que ya dice. Claro. Sí, sí, vamos a ver este video que fue en el fin de semana en la eh, apertura de los juegos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 Que ver qué con bueno. feminicidio el asunto. No, que... no, yo dije saliendo del no, tema. Mira, esto se dio eh, en, la, en la apertura de los Juegos Olímpicos y me llama la atención que la gente, cosa, ¿eh? el es la abucheo, es? Ah, no pues lo que pues eso, eso es normal, la no, pública no, cuando caen aquí en el no, estadio. Ah, en un momento, pero en el eso fue es por lo del abucheo del estadio. Exacto Y sí, llevaron sí. al muchacho a la justicia Que lleven al centro olímpico sí, entero no, Pero aquí no es normal, Amado Tú sabes que la gente ahora es que está Pero abuchean hasta los artistas sí, pero, Un día abucharán al Lírico en la casa Un día abuchearán. a Pero no, Amado, no me desvíes lo que contenta, quiero plantear dime tú que sabes de esa no, vaina No, no me están... quieras así, no me quieras <risas> desviar el tema Que tú sabes que aquí no es normal Que a las figuras políticas se le abuchece Se le tilde de ladrón, de corrupto Como ha estado pasando Eso Qué es bueno hastia, que la gente eh. se empujara poderes y no lo que dijo. Ya el murió. Eh, sino lo ya, que dijo hola. José Ramón Peralta, me parece que fue en una entrevista. No, eso es la democracia. Sí, sí eso es la democracia, ¿cuál? pero eso es una demostración <ríe> de que la gente está cansado de Danilo Medina y del PLD. Bueno,